11 de enero de 2023, 7 y media de la mañana, no me lo creo todavía, pero estoy de ruta otra vez. He quedado en la gasolinera de Vélez Málaga con José y Javier. De allí nos vamos a Antequera a recoger otros tres miembros del motoclub. No quiero desvelar todavía el destino, pero que sepáis que llevaba meses planeando esta ruta. Se puede decir que tenía listas las maletas ya antes de navidad, estaba a tope de ánimo esa mañana y listo para la aventura, así que después de la intro desvelamos a dónde nos dirigimos. Pues sí señor, me iba a la leyenda continua, la concentración invernal en cantarejo Segovia, con cuatro compañeros del motoclub, y además haciendo pistas off-road como veremos más adelante. Bueno hemos pasado Casa Bermeja, estamos casi en el Tejera, y ahora vamos a recoger nuestros compañeros, que en teoría nos estarían esperando aquí, pero... Y llegamos en anticipo, sorprendentemente. Bueno y aquí está llegando Ramón, delegado de Cádiz, con su KTM 1050. Él había pasado la noche en un hotel que estaba al otro lado de la autovía, porque venía desde Chiclana. Y aquí estaba llegando Borja, con su Africa Twin. Borja venía esa mañana desde Ronda, y nos contaba que venía con el cuerpo cortado, porque un camión había invadido su carril y casi se lo llevaba por delante. Desde luego, vaya manera de empezar la ruta. Pero lo importante es que no le pasó nada. Así que estábamos los cinco reunidos ya y listos para empezar la ruta. Tío, empieza a salirse, a salirse, a salirse. Se mete en mi carril, pero se mete entero en mi carril. Me he pegado por la derecha, me aquí. Me pongo tranquila a el tío se mete dentro del arcén también, tío. Ya. Y ya está, ya, ya está. Ya, ya está. Me ahí, pegando a... mucho el tío. Se ha dormido lo que ha pasado. Me que el tío, se ha abierto un poquito y me ha pasado así. Joder, no macho! Pero en el arcén, tío. En el arcén del carré contrario. Me he quedado allí parado. Pero no sé, a veces... ¡Oh, qué susto! ¡Vamos! Bueno, pues eh, nos vamos en autovía, ahora, ¿eh? un eh, tramo de autovía hasta Montilla y después cogeremos carreteras nacionales, comarcales y la primera pista eh, creo que está en, eh, cerca de o antes de Bufalance. Os voy a explicar más o menos la ruta de hoy. De Antequera nos dirigimos a Brazatortas un pueblo cerca de Puerto Llano, donde pasaremos la noche, estamos siguiendo un track que prevé tres pistas de tierra facilitas, aunque luego como veremos habrá berenjenales ¡Hostia! Hay, hay un olor a aceituna que no va tío, mirad aquí cuántos campos de aceituna hay claro estamos en Córdoba Estamos en la patria del aceite de oliva. Y aquí estamos llegando a la primera pista del día, muy cerca de Bujarance. Javi y José seguirían eh, para adelante y nos esperarían a la salida del pueblo, porque José iba con una RS y claro, no se ponía eh, a hacer off-road, y Javi tenía el pie chungo y tampoco estaba para hacer off-road. Eh, los otros tres integrantes del grupo seguiríamos en la primera pista del día Aunque cortita, solo 7 kilómetros de tierra Justo un ataco para rodear el pueblo eh, Las demás pistas eh, serían más larga y mucho más chula que, que esta Estamos fuera del track Estamos fuera Sí, pero te dice que era para allá Pero para allá no es ¿no? La primera. Qué pasa? Pues nada, aquí va la primera aliada del día. El navegador me mandaba por el camino de la izquierda, pero el track en realidad seguía por la derecha. Estaba siguiendo el track de un chaval que tiene un canal en YouTube, se llama Rider83. Así que mis gracias a él por subir el track a Wikiloc y os animo a visitar su canal. Ten cuidado aquí al barro. No, no, no, no, es por aquí, por aquí, ¿Por aquí? es Pero por aquí, es por aquí, seguro. La siguiente entrada, la siguiente, bueno, es nosotros, por aquí. Vamos a pasar por el barro, este es lo mismo. Es por aquí. Pista. ¿Qué es un artista? ¿Qué es un artista? ¡Qué es un autollo, quiero más! <risa> Podría haber venido perfectamente. <risa> <risa> gracias, Lucas, gracias. Te gracias. Hizo, gracias. Te Bueno, ya hemos acabado la primera. La primera carretera de tierra, de pista de tierra. Era muy cortita, digamos de enlace o de atajo para rodear el pueblo de Bujalance. Y, y nada, la próxima la siguiente está en bastantes kilómetros. Nos quedan bastantes kilómetros. Ya al final de, de la ruta hay otras dos que van a estar muy chulas, muy chulas. Una pasa por un par de embalses, por una sierra y vamos muy bien de tiempo en realidad. Es que este primer día yo creo que podríamos haber hecho bastante más kilómetros. Pero nos vamos a parar en, en un pueblo que se llama Brazas Tortas, muy cerca de Puerto Llano. Y de allí mañana cogeremos y, y llegaremos a Cantalejo, donde nos espera el frío. Estamos en Montoro. Todavía en Andalucía pero cerca de abandonar Andalucía por Castilla-La Mancha y entrar en la provincia de Ciudad Real. Hemos hecho ya bastantes kilómetros hoy, eh. No sé cuánto, cuánto hemos hecho, pero me, me da a mí que... A ver... Hemos hecho 182 kilómetros desde que hemos salido de Málaga ya, eh. Cuidadito, eh. Despacito, pero con buena letra. Ah, que esto es el río Guadalquivir. A ver, yo pensaba que fuese el, el Guadalquivir. Y ahora vamos a pasar por un puente sobre el río de Guadalquivir. Venga, vamos a empezar las pistas. Esta no es. Tengo que volver un poco más para atrás. Venga, ahí nos vemos. Aquí está en Barraete, ¿eh? Vamos a hacer un episodio de embarrados aquí, segunda pistita, 26 kilómetros, estamos después de fuente caliente, hostia barro, eh. Y yo que me preocupaba preocupado del Borja, el Borja va súper bien. Con los neumáticos lisos. Qué calidad, tío. Madre mía. Qué bonito está esto, eh. Aquí se ve que. Tiene que haber una fábrica de de leña. No, toda esta corteza acumulada. La prosa es lo que se le llama, broza. Mira, aquí hay un río. ¿Va bien, tío? ¿Bien? tío, qué bonito ¿eh? aquí en medio de un bosque está súper chulo ¿eh? aquí, aquí cosemos un poco más de piedras sueltas lo cual se agradece porque aquí la pista estaba muy muy muy mojada ¡Hostia! Aquí hay socavones <ríe> Lo que hay, socavones Venga, Paque, pequeño bodeo. ¿Qué me haces, Espera, espera, vamos, vamos primero a nosotros. La Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Está grabando, no? Sí. Así es. ¡Uh, hostia! Hostia, tiene, eh? Sì, si che tiene, eh? Venga, a darle. Qué oh, bueno, tío. el padeo ese me ha dado me ha dado un punto de adrenalina que todavía tengo ¿eh? <risa> ha sido muy bueno el padeo Bueno chavales, este vídeo ya ha durado bastante, así que vamos a cortarlo aquí. Dejadme un comentario si os ha gustado el vídeo y suscribiros a mi canal. Seguimos en el siguiente episodio de la ruta La Leyenda Continúa 2023, eh, donde ya os anticipo que habrá berenjenales.